Cuando estuvimos hablando de la cascada, ya comentamos que faltaba por tratar otra técnica más que permite también la resolución de conflictos. Esa técnica es la técnica de la concreción o de la especificidad. Esta técnica nos indica que será el selector más específico el que tendrá más peso cuando eh, aparece un conflicto. En este caso, los conflictos no vienen por el diferente sitio en el que está declarada la guerra, es decir, si está embebida, si es externa o si es inline. Se refiere más a reglas que aunque sus electores sean diferentes, al final hacen referencia al mismo tipo de elemento. Por ejemplo, esta regla haría que todos los elementos enfatizados de nuestro documento se pusieran de color rojo. Sin embargo, esta otra haría que solamente aquellos elementos enfatizados que están dentro de un header de nivel 1 se pongan de color azul. Evidentemente, el primer caso incluye el segundo caso. Todos los enfatizados incluyen al enfatizado en concreto que está dentro del cabecera de nivel 1. Sin embargo, el color que se tendría un elemento enfatizado dentro de, un, eh, de una cabecera de nivel 1 sería azul. Y no porque se haya declarado detrás, sino porque es más específico, es más concreto, hace relación a un elemento determinado que está dentro de otro elemento determinado. Determina mucho más claramente a qué elementos enfatizados hay que hacer referencia. De esta manera, lo que hay que ver entonces, lo que hay que conocer, es cuál es el orden de concreción o de especificidad. El más, el más específico el que más preferencia tienen el que más peso tiene, es el selector por identificador, el, es decir, este selector sobrescribirá todo el resto. En el segundo lugar estaría el selector por clase. Los terceros en prioridad serían los contextuales, es decir, los que son eh, los eh, descendentes, el hijo, los adyacentes, etc. Y por último, los selectores de tipo, que son los que menos preferencia tienen a la hora de, de especificar, de concretar el tipo de eh, regla que se ha de aplicar. Bien, pues vamos a hacer unos ejemplos para entender mejor estos conceptos. Vamos a seguir trabajando con el documento que teníamos anteriormente, pero lo que vamos a hacer es incluir una nueva regla. En este caso, de manera similar al ejemplo que hemos puesto en la documentación, vamos a hacer que el enfatizado sea de color, por ejemplo, green. Bien, lo que hemos visto es que eh, todos los enfatizados se han puesto en verde, como parece lógico, pero realmente no todos. Realmente en, los primeros, en estos dos párrafos en el párrafo segundo y el párrafo tercero, las palabras estrella de la muerte y de ella siguen, son enfatizadas, de hecho, están marcadas con el rectángulo que indica que nos da eh, brackets indicando que es el elemento seleccionado, pero el color sigue siendo un color eh, blue violet, un color eh, violeta. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí arriba tenemos una regla que tiene mayor eh, especificidad, con lo cual tiene preferencia. Antes se aplicará esa que aplicar la regla general. Y de hecho, si os fijáis, está escrita incluso antes con lo cual si fuera o actuase la cascada parecería que tendría que aplicar directamente esta regla siempre. Y no es así. Aplica esta a los elementos específicos y posteriormente aplica esta a los elementos genéricos. Vamos a jugar un poquito más, vamos a venirnos al documento HTML y aquí por ejemplo en este enfatizado vamos a ponerle que su identificador es igual a estrella. Bien, vamos a venirnos otra vez al CSS, vamos a quitar si queréis, y vamos a poner aquí que, eh, que estrella, el color, sea, por ejemplo, un dark khaki. Bien, efectivamente, estrella se ha puesto del de color que esperábamos, ¿no? Eh, sin embargo, podríais pensar lo mismo. Podéis pensar que es que está al eh, está final del, del CSS, con lo cual, claro, se pone este porque tiene preferencia. Realmente no es así. Lo que voy a hacer es coger este, colocarlo justo encima del selector, donde también hacemos referencia al EM, y vemos que sigue siendo el color kaki, aunque posteriormente se ha definido a un EM con el color blue violet. Por verlo de otra manera, por hacer un último ejemplo, Vamos a jugar con eh, la parte de, las, de la lista donde, por ejemplo, tenemos aquí a la princesa Leia que tiene también asignada una clase que es un identificador que es Leia y una clase que es humano. Si me vengo al fichero CSS puedo crear una regla que, por ejemplo, sea que Leia tenga un color por ejemplo, un fastoring. Y si os fijáis, Leia ha pasado a ser un color verde independientemente de que también hay una clase, perdonar, hay una regla que define, que está aquí arriba, que dice que todo aquel elemento que sea humano ha de ser de color naranja, ¿no? de color dark orange. Eh, efectivamente, Leia es humano, pero tiene preferencia, es más concreto, es decir, el identificador que tiene que la clase que tiene. Por lo cual, aquí abajo, eh, como está definido para el identificador Leia, un color diferente, tiene preferencia ese color y se pone ese color. Podríamos, para los... Eh, que no confíen, podríamos quitarlo de aquí abajo y llevarlo justo encima de humano lo pegamos y vemos que ella sigue siendo de color eh, verde